Hola a todas, hoy día les voy a enseñar a ustedes cómo utilizar su celular para desarrollar su negocio. ¿Qué les parece? Hoy día vamos a aprender a dónde están los videos 360, vamos a aprender a dónde están los puntos que me sirven para descuentos de premios, vamos a descubrir a dónde están los miembros de mi equipo y cómo hacer mi orden desde el celular. Así que si usted tiene celular, tiene negocio, así que ponga mucha atención antes de pasar a esa sección Queremos darles que el labial que estoy utilizando es el color plum. Así que este lo pueden incluir en su orden de esta campaña. No lo vayan a olvidar. Este es el color que ustedes van a, a recibir. Eh, si ustedes lo ven, no se vayan a sorprender. Eh, la barra es color oscura, pero cuando se lo aplica queda un color precioso como ustedes pueden ver. Así que bueno, no las vamos a esperar más. Vamos a pasar y ya les voy a explicar cómo van a hacer todas esas funciones desde de su celular. Ok chicas, ahora vamos a aprender, esta es la página desde eh, de su celular para entrar a su cuenta CERMA. Eh, muy, muy importante que revisen el correo electrónico que CERMA les mandó porque ahí le están dando lo que es la contraseña y el usuario. Si son mayúsculas, escríbanlo tal cual lo recibieron. Porque si lo escriben de diferente manera, difícilmente les va a permitir entrar. Así que para entrar, van a hacerle clic aquí donde dice entrar. Esta página está 100% en español. Así que ustedes no corren el riesgo de pues, confundirse a la hora de entrar. Esta, esta página siempre la van a encontrar ustedes. Esta es la bienvenida a la página oficial de su negocio. Cuando ustedes hacen clic aquí en ofertas exclusivas, ustedes van a encontrar este catálogo virtual donde les permite ver las ofertas que ustedes pueden comprar a través de la página CERMAT. Cuando ustedes llaman a servicio al cliente, estas ofertas no aplican. Así que mucho ojo. Cuando ustedes entren a su página y vean este logo de donde dice, está el carrito y el clic del mouse, es porque solo son ofertas en línea. Ahora, vamos a subir acá donde dice Dale eh, la bienvenida a tus nuevos consultores. Aquí usted le va a hacer clic y este es un programa que toda nueva consultora tiene que tener, tiene que ver y tiene que explorar. Se llama programa 360 donde se le va premiando a la nueva consultora por entrenarse, así que son eh, regalos gratis, así que va, ya vamos a pasar a donde ustedes van a ver estos, estos videos, son tres videos, así que ustedes van a poder ganar desde el principio, así que para cerrar la ventana le dan aquí donde dice cerrar, y automáticamente se cierra. Luego usted como nueva representante, nueva consultora, nueva empresaria, como usted eh, se sienta a gusto llamarse, eh, va a encontrar acá en esta parte de acá, dice programa 360 y ve estos tres regalos, ¿verdad? Así que usted lo que va a hacer es que eh, va a hacer clic aquí donde dice ingresar. Así que vamos a hacerle clic aquí y automáticamente le va a abrir el programa 360. Sí, que... Hola, hola emprendedor, soy Barbie y CEO de Cermatio Desey. Gracias por acompañarme hoy nuevamente en un video de capacitación que estoy segura te ayudará a lograr esos objetivos. Como te lo había dicho en los videos anteriores, mi sueño es que tu sueño se haga realidad. Es por eso que hoy vamos a tener nuevas herramientas para poder lograr esos objetivos que ya te planteaste. Así que cuando ustedes eh, van, a hacer, eh, van a ver cada video... Va, van a ir chequeando acá eh, automáticamente que ya usted lo vio y eh, al final de cada video usted va a aceptar un regalo. Así que vamos a, a salir de esta sección de acá y vamos a cerrarlo en esta parte de acá, ¿verdad? Así que mucha atención, hay muchas personas que dicen que no los encuentran, pero ya ustedes vieron que está al principio de su página. Así que como pueden ver, esto es eh, son alertas que le van diciendo a la nueva consultora su eh, su progreso a nivel de mes, ¿verdad? Esto quiere decir que las personas que se están eh, activando primero comienzan como consultora y luego eh, como líderes en caso que usted quiera desarrollar su negocio, ¿verdad? Y estos son todos los niveles de liderazgo eh, como usted puede ver. En la carrera de liderazgo tenemos 17 niveles, ¿verdad? Así que el primero que el que estamos comenzando ahorita es que usted es un socio porque se acaba de inscribir, luego Luego, cuando usted hace su primera orden, se convierte en una consultora. Así que teniendo eso claro, vamos a continuar así hacia, hacia abajo. En esta parte de acá, siempre les va a decir que eso es el volumen personal, sus ventas personales. Si tiene un grupo, esto va a ser las ventas de su organización. Si usted ve esta alerta acá, dice esta es la venta por nuevos consultores. Eh, este número significa acá que son las personas que ya hicieron orden. Y así sucesivamente son alertas que usted va a ir descubriendo poco a poco. Si usted tiene personas inscritas abajo de usted y quiere saber dónde está, le va a hacer clic aquí donde dice multinivel histórico. Cuando usted le da clic a esta sección, eh, vamos a regresar acá y le da clic donde dice detalles. Una vez que usted le da detalles, usted va a poder ver el progreso de cada una de las miembros de su equipo. Así que para verlo más detallado, vamos a hacerle clic acá. Aquí me le va a enseñar el progreso de Dinora Castañeda, es un ejemplo, ¿verdad? Y si quiero ver cómo va el progreso de su grupo, voy a hacerle clic en esta ruedita que ustedes ven acá y me va a mostrar acá. Que Nora, pues, eh, ya cubrió su primer nivel como promotora junior. Así que ella está en camino de promoverse a promotora certificado y solo necesita $973 dólares. Estas alertas les permiten a ustedes, eh, vamos a hacerle clic acá. Estas alertas le permiten a ustedes saber cuánto le falta. Eh, cuántas personas necesita, cuánto volumen necesita para convertirse en ese título, ¿verdad? Así que eso es como ustedes van a entender lo que son las alertas. Para cerrarlo le damos clic acá en esta sección y si yo quiero saber cuál es el número de teléfono de Dinora, yo voy a hacerle clic aquí en este ojito y aquí me va a mostrar los datos de Dinora. Así es, de esta manera se van a poder ustedes... Eh, comunicar con las personas que están abajo de ustedes eh, y estar en constante comunicación porque de eso va a depender el desarrollo y el éxito de sus equipos. Así que vamos a cerrar esta información y si yo quiero ver cuáles son los integrantes del grupo de Dinora, vamos a hacerle clic acá en este arbolito y aquí eh, me va a mostrar cómo va el grupo de ella, cuánto ha vendido el grupo de ella y de esa manera es que vamos a poder medir verdad cuánto le falta y por dónde va para el desarrollo y poder calificarse. Así que como ustedes pueden ver, esta página les va a ayudar a ustedes en un 100% administrar su negocio. Bueno, ya aprendimos, como pueden ver ustedes, a, a identificar a dónde está el grupo de ustedes, ¿verdad? Así que ahora usted me va a preguntar a mí y ahora, ¿cómo hago mi pedido? Vamos a hacerle clic aquí en estas tres barritas. Usted va a encontrar donde dice Home, Perfil, Compras, Material de negocio y contacto muchas de ustedes eh, no saben dónde encontrar las cosas y ahorita van a aprender espero que todas pongan mucha atención y vean este video las veces necesarias hasta que aprendan a administrar su negocio si yo quiero ver eh, las compras que eh, si yo quiero ver las ofertas que hay vamos a hacerle clic en compra vamos a hacerle clic en tienda aquí vamos a encontrar mi perfil ¿Verdad? Entonces, acá si yo estoy buscando una persona en específico, si no tengo el número de cuenta, podemos comenzar escribiendo lo que es el nombre. Vamos a utilizar nuevamente a Dinora. Y aquí damos clic. Si yo quiero hacer una orden para Dinora, vamos a hacerle clic. Si yo quiero hacer una orden para Dinora. Solamente le doy clic aquí, donde dice iniciar pedido. Así, a través de mi cuenta, voy a poder hacerle la orden a Dinora y ella va a poder eh, recibirla. Ella, eh, su venta personal dice son 563 el volumen de su organización, 2,910. Los puntos acumulados que tiene Dinora hasta este momento son 424. Aquí, como ella hizo su compra de inicio de mes, ya solamente si ella quisiera aprovechar el producto favorito sin compra adicional, bien va a poder hacerlo. Así que va a poder elegir entre, entre estas dos ofertas. Así que, bueno, si usted tiene listo el código del producto, lo va a poder escribir acá. Si usted tiene listo, si no lo tiene listo, perdón, y quiere ir usted eh, incorporando uno a uno, usted lo va a hacer aquí, por ejemplo, eh, si usted le da clic aquí y no está disponible, puede dejar guardado la cantidad en reserva y una vez que la compañía lo tenga, pues usted lo va a poder ordenar. Así que vamos a ver si hay alguna oferta acá que quisiéramos aprovechar. Suponiendo que queremos esta, lo que hacemos es configurar el set. Y usted me va a decir, ¿pero qué es configurar? Entonces, configurar significa que aquí dice que esta es la fragancia que está comprando y usted puede elegir el regalo gratis entre desinfectante en líquido o un jabón desinfectante, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría se va por este, usted elige uno, luego de eso usted elige aquí el carrito de compra. Una vez que ya lo eligió, le da hacia abajo y aquí si usted quiere una o más, si quiere dos ofertas de esta, pone dos y luego lo agrega a su compra. Cuando usted ya tiene su primer artículo, le va a aparecer esta bolsita de compra. Una vez que usted eh, ya terminó, digamos que eso es todo lo que usted quiere y vamos a hacerle clic aquí. Me va a mostrar cuántas unidades tengo y me va a mostrar el total así que como les digo como ya Dinora tiene el 50% debido a que compró anticipadamente automáticamente ella tiene el 50% en una orden pequeñita si quiere hacerlo suponiendo que ella quiere hacer el pago solamente le va a hacer clic aquí donde dice pagar y aquí ella tiene guardado un producto en especie. Si la compañía ya lo tiene disponible, se lo va a enviar, pero usted tiene que aceptarlo. Vamos a darle a aceptar. Si no lo tiene, todavía no se lo van a incluir. Así que si está pues entonces sí se lo van a enviar. Así que bueno, como pueden ver, lo aceptamos, pero no está disponible. ¿Qué significa? Que todavía están pendientes con ese producto para ella. Así que bueno, aquí podemos ver que tenemos eh, dos, eh, dos opciones que ustedes pueden eh, aprovechar. Esto se llama el Chipping Pass, que usted puede comprarlo a principio de mes, porque eh, esto le va a ayudar a que usted pida... Eh, las cantidades, las veces que quiera tres, cuatro veces en el mes sin pagar eh, eh, envío, ¿verdad? Solamente lo paga una vez. Y aquí en esta sección, esto es para, eh, vamos a ver, esto es para que son dos dólares adicionales en caso que usted quiera eh, firma requerida y que no le entre, no le dejen el paquete afuera. Estas dos herramientas son opcionales para usted y usted misma las va a incluir cuando termine su pedido. ¿okay? Yo acabo de comprar el shipping pass y acabo de comprar los dos dólares de firma requerida. Significa que el total que voy a pagar... Son 24 de monto A que son el producto comisionable de donde yo voy a ganar y me le van a cobrar 23 dólares que estos son eh, el material que suma eh, aquí en los 14.99 más los 2 dólares igual hace un total a pagar de 47.94. Suponiendo que todo esté correcto vamos a hacerle clic aquí donde dice pagar. Una vez que usted le da clic, le va a aparecer lo que es el formulario de pago. Aquí usted lo va a llenar, esta es su dirección, número de tarjeta, cuando vence, código de seguridad, nombre, dirección, bueno, su dirección. Y una vez que lo colocó todo acá, ya le da clic, Pagar. ¿Okay? así que esa es la forma en que van a hacer su orden así que como pueden ver, tener un celular es una gran ventaja porque ustedes van a poder hacer de todo sin la necesidad de complicaciones así que bueno, ahora vamos a pasar a donde dice bueno, yo quiero saber, eh, quiero rastrear mi pedido muchas tienen esa pregunta y nos llaman y nos dicen molestas, eh, no me ha llegado, pues bueno, aquí lo vamos a hacer vamos a ir donde dice mi perfil Luego, cuando usted esté en mi perfil, le va a hacer clic donde dice historia de ventas. Cuando usted le da clic en historia de ventas, aquí usted, estos eh, eh, círculos en, en azul son facturas. Así que usted lo que va a hacer es elige su factura. Y luego vamos a esperar a que cargue la página y usted va a poder ver... Eh, un poquito más acerca de esto. Así que vamos a darle clic aquí porque este es un reporte y aquí nos lo va a mostrar. Ok, esta es la factura del pedido. Entonces usted puede ver qué es lo que pidió y si todo está correcto, ¿verdad? Así que eso es la descripción de su pedido. Así que bueno, vamos a regresar y para ver cuándo me va a llegar le damos clic aquí a este número que está a la par. Y luego les va a salir esta sección de acá. Entonces ustedes van a hacerle clic donde dice Tracking. Entonces cuando ustedes le dan clic en Tracking, luego le dan otro eh, clic en esta cajita vacía y les va a salir la sección de FedEx. Y como pueden ver, Aquí FedEx dice que ya me lo entregó, cosa que es cierto porque ya está el cheque y yo recibí este mi pedido y la alarma de que sí, ya lo habían entregado. ¿okay? Así que si usted eh, no sabía cómo rastrear su pedido, pues ahora sí ya aprendió y espero que le tome mucha ventaja y lo comience a practicar con sus equipos. Así que bueno, cuando nosotros eh, ya terminamos en esta sección, usted viene y cierra aquí. Okay. Y así vamos a, a continuar en otra sección. Vamos a darle clic aquí a las tres rayitas nuevamente que están acá. Y ahora usted dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a ver los especiales del mes? Sencillo, mis queridas señoras, ustedes se vienen exclusivamente acá, el material de negocio. Ustedes le van a dar clic y ustedes van a poder ver acá el catálogo básico semestral. ¿Qué significa eso? Que es la colección completa del catálogo que cambia cada seis meses. En esta sección de acá ustedes están viendo los productos favoritos. Así que eh, si en caso usted tiene tres meses que no ha hecho pedido, pues acá le conviene este, que usted vea esta oferta, perdón, esta oferta porque acá usted, eh, vamos a ver dónde está, ok, aquí está, vamos a ver, permítanme, ok, si tiene más de tres meses aquí entonces le conviene activarse con una orden porque en su siguiente mes le van a mandar gratis una fragancia de encontro para damas, así que bueno, para ver el catálogo usted viene y le da clic acá, hace hacia arriba la página, y usted puede ir viendo eh, página por página lo que hay. Si usted dice, ay, pero qué chiquitita se ven las pantallas, pues sencillo, aquí usted le da clic aquí donde dice ampliar y ya le sale más grande las fotos. ¿Qué les parece? O sea, todo tiene solución, solo falta que usted conozca bien las funciones de su celular. Como pueden ver, están todas las ofertas y usted eh, puede eh, optar por tomarle una captura a la foto y mandársela a su cliente, no sabe cómo, bueno, este, eso es cuestión de, de explorar su celular, le toma la captura en estas, en este modo, usted lo edita de una sola vez, vamos a editarlo y aquí lo cortamos, como puede ver, usted misma hace todo desde su celular, Hace una eh, tiene fotos profesionales y luego ya la guarda cuando terminemos este video les voy a enseñar cómo ustedes la van a compartir en un grupo ok bueno suponiendo que ya terminamos de ver este catálogo nos regresamos y ahora quiero ver el catálogo de ofertas mensuales así que el catálogo de ofertas mensuales está aquí mismo y volvemos a la misma dinámica usted lo ve y dice, no, pero está muy pequeñito, entonces viene y le da clic aquí en ampliar. Y luego usted va página por página, ¿verdad? Ahora si pone su celular acostado, es más fácil que usted lo vaya a ver. ¿Qué les parece? y esta, eh, esta forma de, de que usted vea su catálogo le va a servir, así que si usted no sabe cómo eh, va a cambiar la posición de su teléfono, asegúrese que, la, que el setting de su celular, en este caso, que sería este, eh, si ven esta ruedita tiene que estar en azul para que las imágenes de su celular cambien así que eso es lo que ustedes tienen que hacer para que esto pues les tenga un mejor rendimiento y ustedes estén contentas con lo que están haciendo vamos a ver, ahora usted me dice pero yo quiero ver la revista de las metas del mes ok, aquí donde vienen los, los kits vamos a hacerle clic y la misma situación ok, le damos clic en ampliar este acostamos el celular y usted va de página en página Okay, vamos a hacerle clic Okay, vamos a hacerle clic acá que okay, por alguna razón déjenme ver ok ahora sí entonces vamos a hacerle clic si usted eh, quiere inscribir una persona no sabe eh, de dónde encontrar una foto para mandarle el kit de inscripción a alguien, simple y sencillamente, tómele una captura. En este caso, le tomamos la captura, ¿ok? Y lo editamos para tener una fotografía guardada. Entonces, de esa manera le quedaría a usted una foto profesional y ya es fácil de guardar ok, así que bueno esa es la manera en que usted va a ir explorando, verdad eh, todos los materiales que tiene ser más para usted y usted misma va a estar feliz porque eh, se va a independizar va a aprender va a administrar si ustedes ven que constantemente les estoy poniendo esto este aviso en whatsapp es porque cada mes siempre se nos está recordando que todas las nuevas tienen la oportunidad de ganar así que yo las invito a que ustedes le tomen mucha ventaja este es el producto favorito del mes. Como ustedes ya saben, estas son ofertas especiales. Y por lo mismo, este libro no se le va a enseñar a nadie, ¿verdad? Solamente es para su uso confidencial. Así que, ¿qué les parece? Eh, Regalen mi corazoncito si les gusta esta clase, porque se trata de que todas aprendan. Ahora, ya vimos acá el plan eh, de compensación. Eso es bien importante que todas lo exploren. Porque aquí usted va a encontrar cuál es la misión de la compañía, va a encontrar a qué usted, eh, eh, cuál es la oportunidad para usted, eh, a qué usted se está enfrentando, cuáles son sus retos, cuál es la misión, cuáles son los premios que le esperan, cuál es la retribución económica que usted va a recibir en un momento que usted... Eh, pues se vaya a, esforzando cada vez más. Aquí van a encontrar los porcentajes de ganancia, ¿verdad? También si ustedes tienen esa duda, porque es muy importante que todas ustedes conozcan los niveles que tiene la, la compañía de para que usted se supere, ¿verdad? Como pueden ver, son varios niveles que usted puede ir explorando. ¿Verdad? Y disfrutando. 17 niveles. Eh, ¿Qué es un consultor? Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo que necesito para crecer en cada nivel? ¿Verdad? Estas son las fórmulas. Así que yo les uh, aconsejo, ¿verdad? Mi mejor eh, opinión es que todas eh, exploren esta página. Porque aquí es donde van a encontrar ustedes el material, o sea, la llave mágica para el éxito. Eh, si ustedes quieren encontrar capacitaciones, las van a encontrar acá. Pero si quieren eh, saber más de los puntos eh, para premios, por favor, le van a hacer clic acá. Vamos a explorar lo que es el, el folleto. Y aquí, por favor, todas eh, pónganle mucha atención porque aquí usted va a encontrar... Como pueden ver, para qué sirven los premios, qué puedo obtener por premios, cuántos puntos necesito y las reglas, ¿verdad? Así que eso eh, lo tenemos ahí incorporado en lo que es la, eh, la página de más Así que como pueden ver, hay mucho que explorar. Material de mercadeo. Esto aquí usted, son, eh, vamos a encontrar lo que son las bolsas este, el material que se necesita, ¿verdad? Si usted quiere lo imprime, si usted quiere simplemente eh, lo estudia, pero aquí es donde usted va a encontrar dónde están las muestras, los códigos para pedirla, para pedir bolsas, para pedir herramientas de publicidad. Así que todo esto usted lo va a encontrar acá en su eh, página de CERMAT. Así que conformes con esta sección vamos a continuar, ¿verdad?, eh, pues para facilitarles un poco más a ustedes de información. Si queremos volver al principio, vamos acá donde dice home. Y aquí ustedes van a encontrar nuevamente lo que es esta página. Así que eh, alguna pregunta que tengan ustedes me gustaría que lo escribieran. Eh, en esta llavecita que ustedes ven acá van a encontrar estas alertas. Estas alertas para ustedes son como por ejemplo para mandar mensaje, para compartir en Facebook, eh, y acá, esto es una cajita mágica donde ustedes van a poder inscribir a una persona. Le van a dar clic en esa, en esa figura. Aquí ustedes van a escribir su nombre. En este caso, voy a escribir el nombre de mi hija, que es Jawa. Entonces, y ya aparece ella como la titular o como la patrocinadora de esta nueva consultora aquí van a escribir el nombre el apellido fecha de nacimiento aquí en cuanto a la fecha de nacimiento mucho cuidado porque ustedes van a hacerle clic y les va a aparecer este eh, este forma de este formulario vamos a ver es un poquito uh, complicado porque hay que ir despacio le van a hacer clic aquí en el año aquí van a escoger de qué año es ella si sí, ella es del 93, seleccionan que es del 93, van a escoger el mes. Aquí van a escoger si es de junio. ¿verdad? ¿Y, y qué tanto de junio, vamos a poner que es del 20 de junio, así que 20 de junio del 93. El género de la persona, ya ustedes saben, si es masculino, si es femenino, hay que ponerlo. El idioma, mucha, hay que preguntarle si lo si ella quiere inglés y español o solo español, solo español lo dejan solo español, para que ella no tenga ninguna complicación. Si, aquí donde ustedes van a colocar el número de teléfono de ella es donde dice celular, y vamos a decir que es el celular porque necesitamos validar esta información. Cuando usted ya escribió el celular acá, le da clic en estas letritas acá para validar esa información. Así que acá el correo electrónico, ¿verdad? Y en esta sección de acá, la dirección... Ya ustedes saben. La dirección, díganle por favor a la persona interesada que les dé una fotografía de la dirección en un sobre o que les, les escriba ella misma la dirección para evitar un error. Luego lo validan acá. Y cuando ustedes ya terminaron, van a hacerle clic en esta sección. Permítanme. Vamos a ver. Cuando ya terminan, ustedes van a hacerle clic. Esto está largo, permítanme un momentito. Ok. Así que si ven que no termina, siguen porque es hasta abajo que está. Van a hacerle clic en esta cajita y luego van a escribir acá la firma de la persona, a cómo salga, ¿verdad? Luego le dan clic aquí, firmar. Y una vez que firmó, entonces ustedes van a enviar el código de verificación. Ahorita no sale eh, para enviarlo porque no tengo ningún dato pues eh, ingresado, ¿verdad? Así como les digo, para salirnos de esta página, simple y sencillamente ustedes le dan clic aquí. Y ya volvemos a la página principal. Así que, ¿qué les parece? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Me gustaría saber. Y en esta sección de perfil, van a poder ver sus cheques. Así que esta es la otra parte que quiero que ustedes eh, tomen mucho en cuenta. ¿Quién quiere saber a dónde están los cheques? Bueno, van a hacerle clic aquí donde dice histórico. Y cuando ustedes le dan clic en histórico, van a seleccionar el periodo que quieren saber cómo quedan. Vamos a escoger acá en el mes de eh, junio en el mes de junio esta persona cerró en el nivel número 4 como pueden estar viendo ustedes acá y el cheque de ella fue de 800 811 con 40 centavos así que esto es lo que ustedes van a ver y, y, y cómo me pagaron le van a hacer clic aquí Ustedes quieren saber por qué le pagaron eso, le dan clic en esta sección. Y aquí dice comisiones de grupo, con, eh, bono de nombramiento, bono por consultoras y el bono de productividad. Aquí mucho ojo, este bono de productividad es solamente temporal, así que ustedes... Eh, tienen que tomar en cuenta que esto depende de la producción y tiene que depender de cómo cerró en la campaña anterior. En este caso, para un ejemplo, van a tomar ustedes en cuenta que esta persona cerró con, 2000, eh, con 2,513 de nuevos patrocinios. ¿Verdad? Por eso es que ella ganó el bono de productividad de 200 dólares porque excedió la manera en que cerró la campaña anterior. Así que, bueno, eso es en cuanto a, a que ustedes quieren saber a dónde y cómo eh, se ven los cheques, ¿verdad? Así que, bueno, si quieren saber otra función, igual venimos acá. ¿Y quiénes son los nuevos emprendedores en mi grupo? Vamos a hacerle clic acá ponemos eh, cualquier nombre, el apellido, entonces ustedes también van a poderlo eh, verlo aquí, ¿verdad? Así que bueno, como les digo, estas son las funciones de su celular, y aquí si usted eh, escogió dos idiomas, si quiere ver esto en inglés, usted misma lo va a pasar en inglés, y acá usted va a ver toda la descripción en inglés, así que, como pueden ver esto es a opción de ustedes y eh, lo pueden pasar, si, si seleccionaron en español desde el principio solo el idioma en español van a ver. Así como les digo estas tres rayitas de acá son las que les van a dar a ustedes la apertura de esta función que están viendo acá. ¿Verdad? Esta llavecita que están viendo acá es la que les permite ver el programa 360. Así que si tienen alguna pregunta me gustaría que lo dejaran por escrito. Si no, este, me encantaría de que por favor pues lo, lo, lo, lo comentáramos en algún otro momento y poderlo trabajar, ¿Verdad? Así que eh, las quiero dejar con, con esta sección de acá. Si están trabajando para promotora certificada, siempre vean acá los, de que, los detalles que necesitan. Esta persona para cerrar necesita 563 dólares. Significa que todavía hay que trabajar porque faltan varios días para que el mes termine. Así que eh, si ella quiere calificarse al siguiente nivel, como pueden ver, está bien cerca. Y si es el segundo o tercer nivel, pues estas son lo que, lo que ella necesita. ¿verdad? Así que eso es eh, cómo funciona un negocio, así es como está estructurada eh, la página. Y en esta sección de aquí eh, van a encontrar ustedes fechas importantes de entrenamiento. Así que aquí, por ejemplo, hoy tenemos 23, vamos a ver la siguiente entrenamiento, sigue el 27. Van a hacerle clic en el 27, aquí ustedes les ven los detalles. Y aquí ustedes eh, van a, eh, ¿de qué se trata? Esta capacitación es de liderazgo verdad Y esto es relacionado a su equipo. Esto lo va a estar impartiendo Carmen Rodríguez. Y esto es muy importante que ustedes asistan, ¿verdad? Ustedes pueden eh, suscribirse. Ella siempre está mandando un link para que lo puedan hacer. Así que eso solamente es un aviso eh, para ustedes. Y si quieren saber dónde llamar en momentos de emergencia, tenemos el teléfono de CERMAT y tenemos lo que es la dirección de CERMAT. Así que ustedes están 100% eh, directas con la compañía, aunque están atendidas por nosotras pero ustedes son independientes y ustedes pueden hacer de su página y de su negocio el estilo, el desarroll, desarrollarlo en el estilo que ustedes así lo prefieran, ¿ok? Así que bueno, eh, eso es el video de hoy, esa es la clase de hoy. Por favor, compártanlo con el resto del equipo, porque se trata de que todas, que todas ganen. Gracias por estar aquí en este video y espero que lo compartan y dejen su comentario para una nueva clase que vamos a tener muy pronto. Bye.